la que le puse. Gracias, güey. La foto de tenés en la cara. Prende hablar, querido. Fundo hmm. sí, yo no me fundo oscuro no me toqué el che, loco acá estaban bardeando a Racing recién eh Dicen que el mago Papias alto Jay Mamon era no no te la puedo creer otra vez como, como este, este otra vez como este no te la puedo creer la concha de tu madre amigo ¿estás de Bolivia Tuve voy a ser de Bolivia pelotudo <risa> seguro? púselo púselo puse no no acá. no no no mire medio y avise, si pasan baranda. dale dale dale dale Dale, no dale, dale. no no no no no baranda no no no no no no vení a ayudarme el bot me mató eh, bot. Si, sí, boludo. ¿Cómo te va a bot? Hay arriba, mi querido. ¿Vos sos un bot? Sí. Dentro sí. medio. No se vuelve, medio. De medio? Medio? Medio? Medio? medio. ¿Te gustó el rush medio, amigo? Te gustó yes. <risa> Eh, bot. ¿Te gustó el relleno medio? Asombroso. eh, bot. Eh hey, Evolt, ¿te gustó y lo relleno medio? Fue en la fondo, ¿o? ¿no? Con <risa> Concha de tu puta madre, loco <risa> Eh, de Strongerz Eh, de Strongerz Stronger. Cagate vos, gordo man, cogí Eh, de Strongerz Eh, eh, Razzle Hacete culiadas, Razzle A vos tu mamá no me la no, he culido vale. pelotudo Hacete culiadas hazte culiadas ya no te cogió, puto ¡Hacete, culiado! Oh. ¿Cómo ¡Señor, co! No. se pasó? van a andar con tu hermana, Gio ¡Dale, gato! ¡De mierda! al lado fácil siempre? siempre. ¡Espera que, que pasen! ¡Espera que pasen! ¡Espera que pasen! Pará, pará, que... Man... Para, para, que... Para... Para oscuro A ver, un pues fondo, pues fondo... Pará. Oscuro alto Paca para acá Bomba medio... Está de maranda Oh, chico. Uh. Que es jugar con Cosmo... Cosmo es un chiquito, miau miau Vos tenés el pitín chiquito, no? Uh... Oh, el, el ancla es un puto... El cosmo Cómo te cogieron, ver qué? Cuanto nada Qué hace campeando ahí? Ve, ve, ve Ahí no veo. Ayúdanme Cegadísimo boludo Dale ahí dos medios. dale, dale Flasheo, flasheo, pasen Cuidado, cura. Se murió. Oh, uh, qué linda, Peeble. Nice. Aperta, aperta Uy, gracias Volaron los dos Me saló a traer Voló el cuarto Dame. Ah, ver Voló el quinto Ah, solo mate me cuatro. 4 G4, culiao, quiero tirar ahí por qué me lo tiraron a mí. Pero están en un cumple. Planta verde Bueno. No, me mató el hijo de puto. Voy ganando. En Nova 1, 8. Dos muertes, boludo. A mí se me el y vamos con el PC. A también se me desconectó. Igual gané la partida eso. No se pongo algo... Ah, no se sé, debe, se debe el brazo nomás no. Hola gente, de YouTube, sal, nunca. ¿Qué hace con Teco Teco, puleada? y no de dale culiao ¡Pero, de, me